y sabemos que se está debilitando el anticiclón podemos anticipar y por eso hay modelos que vienen un fenómeno del niño sí, sí. Dum, dum, dum, dum. por fin Pero, conseguiremos bueno. vengarnos este. ¿Sí? imbécilo, medio, medio. otro, yo voy este, coche ah, ay, ay, ay, ay Tenemos rain, rain, de y y es no es la de que tiene Es una realidad que está ocurriendo. Oh, este monobamba, eh. Oh, Tasdingo, eh. Eh. Voy yo. ¿Eh? Jebutai. Ya veo. Voy yo. Ya veo. Jebutai. ¡No veo algo que hacer! Me alegro de verte. Voy yo. Ya veo. Voy yo. Tasdingo. Voy yo. Tasdingo. Oh, no, Tasdingo. Ay, fele, fele, fele. Vale, no, saco vara, saco vara. Vale, no, vale, para ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya Ya veo. anomalía, no Mientras que un mar de 28 29 49 grados está aliento para la yeah. y un mar de, de 13 grados está caliente para acá. Exacto, eso era lo que querían. <ríe> <ríe> <ríe> ¡Ay, da no, la voy a decir, señor! Ahorita quiteo, <música> imbéciles. ¿Qué pedo? ¡Para la de Dios! ¡Nos votaron el <risa> <¿O> ¿Cómo? Obligó el ¡Bole! Guay, oh, mira, hueco llegó el hueco está que está como un roble. ah, la buena, esto burro, soy. Guay, ya ya me, ya me, ya la... me, ya no, no lluvia, Dios, wow. ¡Uy, no! ¿La ¿La grande, grande, o el... ¿O ¡Este aquí, o Willy, que siempre es un ¡Qué de Voyo. Voy. la cantidad de quebradas que se han activado que una década La última vez que se ha activado ya bueno, no se no, no tío! Me van a matar. No, no. Yeah, no Antes estaba Eso significa que es probable de... ¿Están otra vez? Es muy probable. A partir de aquí para la de los modelos matemáticos, modelos matemáticos de prevención a nivel la peruana Uh, ¡Ah, yeah yeah yeah, yeah, yeah. uh, oh, no! No me vas a matar, no. ¡Ah! <tose> Llave. Llevo tal. Llave. Llevo tal. Voyo Los dejaría para ayudar. Bollo. Tacito. Papilla de trofeo. Llave. Llave. Llave. Muere. Llave. Llave. Regresemos, entramos a la parte política. parte política Aunque ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? con la ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? la te política ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?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 Tantico. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es ya vi. Ya Why, no. oh, Ya vi. qué mal. Coño, tío, Ya vi. Ya vi. Ya Oño, Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya Ya alejado de verte. ¿Puedes combatir? Hola. ¿Esa? What? Muere. ¿Qué? Muere. Voy yo. Tartín. Llave. Tartín. Lo preparé el elante. Debutar. Voy yo. Tartín. Muere. Debutar Debutar. Papilla de Throne. Eso es Llave. que es... Ya Guay, ¿estás digno? Sí, ¿no? el eh. eh. eh. eh. eh. eh. eh. eh. Voy ¡Boya! ¡Estás ¡Ya <SILENCIO> ¿Qué quieres, soy mía. ¡Me que vea... es cuando a comprar, ¿Qué Voy a llevar. A Voy a, llevar a ya, si ahorrar dinero ya, ya, Debutar. Voyo Boyo. bajando Boyo. no está, no está la bueno. la Los dejaré Debutar la campaña de la... La... Debuto, para Ya veo Muere Debuto, Debuto. Que sella, Llego pato, llego, llego, llego Los dejaré. Hasta el rajado, el rajado Ay, Guay, que, que... voy yo. Jebuta. Voy yo a... para ayudar. Guay Guay Pero Voy sobre yo. todo no Why? A, TV a en un ¿Qué conmigo, quieres? muere! ¡No me falta! ¡No me falta! ¡No me falta! ¡No me falta! Ya muere estas llevo un daño voy yo los dejaré en la. voy yo Radiance Barracks are under attack. ya me mataron. Barracks are under attack. rota esa ¿Hablaron? ¿Se parece? ¿Ya me? ¿Ya me? ¿Ya me? ¿Ya me? me? ¿Ya La persona que llevaba la agenda de de entender que en una distancia, y segundo, tiene un carro más oscuro como el entorno más cercano que, es, que, del pues, es, es este tipo de piloto. El presidente, sí. ¿Qué tan transparente es la relación de este tipo de incidente? ¿En el más fluido que involucrado? Vean los dos pasos que le van este cuaderno amarillo Radiance Barracks ¿Sí, are un tiro, under attack la rata tiro, tiro. es un esmogos para matar al medio me cayó con el de no vuelta no no, puede no ser. dos porro yo Radiance Barracks are under attack Vino con el lomo, ahora, el sí, los de, ¿eh? de con ¿no? Los de Los de Javier. de Los de Javier. Los de Javier. Los de Los de Los Los de Los de Ay, esto No perdieron contacto. ¿Qué? ¿Qué? Voyo, yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Voyo, a bollo, la vete, vete, que ya me voy a fumar, me voy me voy a me voy no ya. También están dos. Muere. Los a de ¿Qué tal? juega el champing este, rajado Perdón, ¿qué tal juega el el invoker? Más o menos. ¿Sí? ¿Sí? Está acabado, está que está que lo juega así de magia. De mm. niega también, por medio, Está bien. ¿Auto? Muere. Carina. El que juegue con la trace, eh, eh este, en medio, juega muy bien, ¿no? No, él su juega mejor. Me no, de ver, me he ¿Te ¿Te y se le pone <ríe> y se le y se le y se le burro. y se le y se que y y y y Radiance Barracks are under attack ¿Te das cuenta cómo vienen? Joder, burro. No lo vi. Y allá hay todos que están farmeando. Bueno, no mientas, no hay tan farmeando. ¿Qué haces con haga misita medusa? Qué juegues. Radiance Barracks are under attack. What? Já me jaleme. Warso, guard, rompe guarda, romper war. Rope guard. ¿Les ha no, Ese es malado, por el malado, güey. Capo de sueño, George. chao. No, no, no, no, no. Oye, tiene a el el no. Hasta la velaria. No, no. No sé Estar qué mierda le ha pasado abajo. No, no Ay, bosque, güey. Como todo pasado tan bosque. ¿Qué voy a hacer, bosque, pe. Yebutá. no causa. Yebutá muere Los dejaré. Solo voy a Tamárica, la que vuelvo en bebida. voy El ya voy Esta medio de la. hoy que fue con estos cohetes taraditos, ¿ah? Eh? Porque mundial. Voy okay, yo. Mira. <risa> no puedo creo que el gran bichate de papá. Acá la gente está con sueño. Uy, no, qué mal criado! Realmente la gente con sueño, ¿no? Tazdingo. Yebutai. No me gusta, pues no, ahora se va. Tazdingo. Muere. Yebutai. Ha... ¡Voy! te rata. ¡Voy! ¡Voy! <risa> algo que hacer. ¡Voy! <risa> que hacer. Okay. Voyo. ¡Voy! ¡Voy! Voyo. ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy! ¿Quién dice que me quedaba pisa del... El invoker ¿Qué te, eh, qué te, te ya No está farmeando Es que la medusa no sé qué está jugando, el es eso no va a ser Ahí fácil Y nunca está en las voy peleas, al menos como para que puta madre eso su segunda forma real lo mientas La sola, mira, está sola la ahí Nunca había peleado. pelear sí pecho es Nunca tiene que puedan chicasis El es un no te creas, ¿sabes? No, tío, no, Ragao, no te pique, por favor. Ya me voy a por esta Solo una bromita, no, no. A... La pica, el <ríe> Este ha venido dos tres veces en media, la niña, que la hueva. esa ahí no ventaja. Me un señor. ¿O esta hueva? ¿Qué mierda va? Ah, Y quieres poner con Agami sobre retraso. A espigampi. Voy ir Tandingo. Ya viene. Bollo. What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Dos minutos. Dos minutos. de te de yo era tío Finder y nadie te pega, nadie lleva. No ahí tenías no. un teléfono. Cuidado, ten cuidado, Neon. Al Lion, mira el Lion, Se a tiene hasta allá, weón. No, presión no, pero era porque quieres atrás. Es la gang. Ah, no, ni mierda, y no hay nada de visión, weón. Qué vas con? La ría acá. De... De... De... De... De... asco con esa medusa, y... Oye, déjala medusa tranquilo, no he hecho nada. ¿eh? Ya veo. Eso, eso justamente. Yo? Eh, no sé nada. Uy, mira qué malcriado. Qué ¡Oye, guarda! Ahí está ya. Ya yeah, yeah, no? yeah. Mira, el limbo, el limbo, Te toca viene nuevo. ahí Voy yo La chita era Debutar muere me metió ¡Ah! me metió ¡Ah! me ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Por ¡Ah! esta hueva me mete a mí su vato, cochinada de mierda Ven acá con un que ¿no? Cabeza, tío, El media Torre, Exacto, torre, guano! ¡Hala, qué fue, papi, mundial! ¿Mundialito por venir, rajao? Ya hace rato, mundial ¿Mundial o mundial? ¿Te da cuenta? ¡Ah, basura todo! ¡Ah, básico! ¡Ah, los dejaré helados. Cuenta lo par, verdad? Acorde a Pain B. No se pasean algo por un par. Está controlado ahí nomás. Ahí no voy, ni cabrón. Es un espacio menos, pero ¿dónde está? Acá nomás, de 20 para acá. ¿Qué voy a hacer, weón? Si ahí está formando el carril, weón. Estás pendejo, pero arriba también está adelantada la línea. Hay que Boqueo. venir acá. ¿no? Si nos Bienvenido. Hay que recuperar esta, esta parte acá del, del bosque. Oh, y no recuperen nada. ¿no? Ya me echamos acá. Muere. Ya no ya no, ya ya ya no, ya no, ya no ya ya ya ya ya ahí ya no ya no ya ya ya ya ya no ya ya ya te ya no, ya ya ya ya ya ya está ahí. ya ya ya ahí ya ya veo. Éxito. Voy yo. Ahí que el medusa, puta Mario. de meter segunda, mete ulti la. Muerte, muerte, muerte, ¡Muerte! De Radiance Barracks are under attack. Debutar. De pepean, de pepean, de pepean, de pepean acá no más? Ahí lo estoy todo. Ahí se va, peón. Se va mi carrion Ay, Mario. yo. Voy Eres parmear con su agami, me medusa. Oh? Ya uy, este conchizo, pareja ¡Uy, chica! ¡Muy la ¡Peguen mono, el la justa, güey! ¡Hola, el ¡Ayúdenme! ¡Me voy, chica! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! importante voy! ¡Me ¡Me voy! que ¡Me voy! ¡Me voy! financistas y por esto es importante que sea transparente el financiamiento de los políticos los políticos tienen que ser financiados y no tienen nada de malo en sí querer financiar un político que no cree en sus ideas no creen estas personas que financiarlo para después o para el mundo de los si fue para eso salió, salió? Haber... ¿Ah? Ay, gato, no llegaste no? No, no hay nada salió Se acerca... A está... Ya de Ya perro Ya está... Ya está... Ya está... Ya está... me gusta estúpida Uy, oh, sí me guano. Ya ¿Sabes la cagado? patito, patito, patito. ¿Dónde está, patito? ¿Quién es? ahí, ahí, ahí. barracks are under attack. Uy, oh, este patito faltoso. ¿O qué se se la hora? Uy, la... <tose> oh, este es coche, ve, ve que no va a ver ya? más? Bella. ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué Radiance <tose> Barracks are under attack. ¿Quién bueno. tan... es? Que, ¿No Tazdingo. ¿Ya? A mí, no. No, no vale poner, no vale ni un solo imbécil. No. Oh, si sí, vale, ¿eh? vale dos intis. La última vez, patito. Ahora no, vale, sagave hoy, imbécil ¡Ay, ¿no? oh, tú cállate, tío, yo ya ¡A La huevada. Qué <iso> Pero montale no tu segunda, pregunta, Hala, me están mordiendo, qué gil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, se yo ya había mordido, creí. A ver, deja, deja ver, deja ver, bueno, yeah. voy a ver el toque, a ver. Ya había. ya. Oh, vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ataque ¡Ah! va ¡Ah! su... ¡Ah! Oh, ese ¡Ah! se pasó de ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde lo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! nuestros guerreros están combatiendo a las de ya, lo a ¿Ese patito? No hace nada ese patito. Un patito. Voy Voy yo. con ese patito ese ¿Qué fue, la mierda, la mierda. Parado, pepapi que fue. Parado, pepapi que bueno. son ¿Dónde vas? Papi, ¿Dónde vas, causa ¿Qué fue? ¿Qué echa nomás? Me echa papi. uy te faltoso. Ahí te voy yo investe. Uy, bien ha <risa> tepeado ahí en la <risa> pepa de todos se ha te pasó? te vale estás? y ya. Esa es mi especialidad Tengo miedo Ahí tiene ahí Tengo miedo amiguito, tengo miedo No tengo miedo, no tengo, no tengo plata mira Tengo miedo señor. No, señor. No, señor No señor, cuidado Voy yo. Acá, mira, ahí hay, no, hay ahí hay uno. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Picho, picho, picho, entra. Pica, entra, entra. Ah, está caca, entra. No voy. tienes ¿quién es este centro? ¿Tie no tiene. ¿no? Acá hay uno, mira, acá acá. Exactamente ahí donde te he señalado. Exactamente ahí es. Oh, exactitud. Uy, qué peso ¿No? Según lo que leemos, Muere. cuando era el mi... cuando era muy mi... la cuando O muy joven, cuando era muy joven, cuando era muy joven, la gana, <ríe> Ya vengo. Voyo. Estás sí! ¡Boyo! Llevo ¿Será o no será? Guay. Estás Ya yo. pero, pero. ¡Ay! Ya. Fue fue atento, a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! la ¡Ay! ¡Ese ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! pero ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! qué mentira! Voy yo, ¡Ay! <mitad sproutispeso> <attendmême> Como que ole. ¡Uy, sí, mujer! Muy tarde, muy fuerte. A que ya me lo bajé. La... ¡Uy, que lo la ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Me ¡Ya lo bajo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me mierda! ¡Me bajo! papi! ¿Qué fue? O sea, eh, no, fue de Vito. O sea, no, no, no y tú, Rojas, no, no, no no, ¡Oye, este malcriado, es la última vez que. Uy, Uy, de panzón. Uy. Nah. no mames, Panzón, canchón. Uy, nada, vamos a salir oh, de esta vez. esa medusa, ay, puta. deja la, la medusa no, tranquilo, eh. A la medusa la... se deja tranquilo. Canchón, no, pero mira sus ítems, son. ¡Ey, ay, ¡Muere! ¡Ay, señor, señor! Dame un tú mismo eres! ¡Ya muere, talento ¡Ahí está! ¡Mira! Oh, sí, ¿Eh? chifre, ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué cacao? Ese chivo ya cambió de sí, güey, güey, güey. Mira, tiene a un monkey el mejor monkey quinto, hoy ¿Qué quieres que haga? ¡Ay, qué creo? Ay, ay, ay! ¡Una, te tenía que va a la ¡Vas a agarrar más, más juguas, ¡Ay, me quemé el ay, ay! ay. <risa> ¡Ya veo! ¡Ah, ya veo! ya veo! ¡a, tu me cara un cojo, yo, yo, yo, Me tu voluntad. Necessary. ¡Ay, ay, ay! Nunca dude esa Nunca dude de esa jalada ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Qué tal! que tengo ¡Qué Voy yo Ya veo No hagan la de ya Chau y Kiko, eh Voy avisando lo que me reclamo? ¿Lo de Patito, vete arriba porque te va a caer Te estoy avisando Pero si me vas a caer, si me va a caer, todo Pero pues no tú solo, tú vas a venir con tanto yo, Dios, Dios, yo solo puedo imbécil, no me provoques no Me entiendo A ver, vengan todos, estoy arriba Voy yo Voy aquí llegan señor, ya señor, señor, señor, señor, señor, señor, señor, corre, Uy, uh, llegó señor, señor, Larry okay señor, aquí, señor, arriba, imbécil, no se vale De arriba. Ay, ay, ay, nunca dudé, huevón, mi relay carnaval. Claro que ya es, claro que yes, señor. Increíble eso, Toma tu relay, bueno. No vale. No, no, no, A ver, compró su No, sabe, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya está saliendo el mi control Ya está saliendo. Ya y Listo. Gigi. Gigi Boys. Gigi boys Ya estoy. Ya estoy. Ya Ya hoy un pollito bueno que me puedo sacar el el a ¿Qué es mi amo? No, es que si. De mm. eh, okay, no, bueno me en right. que que No, me que que No, No, Ah, ¡Tasdingo! Oh, a vale, gente! yo! ¡Atentos a la robatalla que se viene! ¡Voy yo! para Jebutai? Estos atentos a la roba esta ya Ya la presento, ya la presento Oye ayúdelo, no señor Stark No señor Stark ¿Qué le haces bien burro? ¿Qué eres? Pau de mierda que chucha pasa acá, acá no pasa nada imbécil ¡No pasa nada! Nunca dudé de Fuego, un tremendo caboso, Fuego Vito. Te creí. Pasa, pasa. Nunca dudé mi rosadito hermoso, Te quiero prohibir este rosadito. Tu carry la de perro, nunca dudé. ¡Ay, que la vi de perro, llama! Se cayó de tres lados, pues Yo juegue, yo te Se Yo ¡Yo joder! ¡Dónde se mi carri! ¡Ahí está mi medusa! ¡Está con ¿Cómo hice que no carrera? ¡Hoy solcito de puta madre! vamos a cortar el agua! ¡Vamos por venir. ¡Se a papi! Ay no, se fue mi medusa, señor, ayuda. Se fue mi medusa, señor. No, señor. ¿Salió? Ya salió de la cabeza. Ya se... ¡Uy, mi medusa se muere! No, señor, llegó el rescate. Ya, imbécil. Síguela, síguela. Síguela la medusa. Esta medusa bien poquita. Pero el que la sigue la consigue. Toma. Oh, ¿Cuánto dice es mono? ¿Cuánto dice es mono para muerto? No. A ver, pulsea. Pulsea, pulsea, pulsea. Nada, señor. Tú, tú. Acá creo. Señor, te saco señor, ayuda. Acá pegado. Patito oh, no. ¿qué me recomiendas, Patito. No, oh, acá burro es. ¿Dónde van? Ya veo. Uy, ¿qué hacen estos burros? Barra. Barra. are under attack. Cosa. Cosa. Cosa. Oh, ya eh, patito, te estoy Tavi. esperando. Ya Ay, no! invoca, señor! ¡Ya, májase la pala! ¡Mierda, justo le empalan. ¡Voy yo! ¡Ya ves! ¡Ven pa' acá, ¡Ya, relay! ¡Haz lo tuyo, relay! Hazlo tuyo! Como el poder como el poder como el poder como el poder como el poder como el poder más, mató, el poder te el poder más, como el Toma, toma, toma, toma, el poder el poder los dejaré. Ya bueno, no, no te vayas, no te vayas, ¿por qué se va este huevón, oye? Bueno. Bueno, neo, ven acá, este Neo bien cojo, eh, vamos acá medio Está mal. ¿Para qué se va? No jodan, pe pues, bueno. El Neo se va para la otra torre, ya la, la habíamos bajado bueno, la dos capas bueno, de... bueno. del... medio, ¿eh? ¡Hijo de esto! No, no, no, no, no, ha sacado críticos y de. Me inclino antes de volver a No, oh, no caía, si oh, no, caía no caía pero le bajamos la vía son al menos Forzamos pues. a, que, a que venga el pato Se pues. si caía guano sí, Ni lo que tenía el abuelo Ay sí, no, porque tenía daño también bueno. Ah bueno Podía ser, me la quería Cholo Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Pero me lo mataron señor No se muere mi panza No muera, pero ya no muera no va Ya no vaya mal. Voy, qué? Me tengo, me tengo. ¿Qué es esa voy. A gente, tengo, Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ni venga porque que revivo Ay, Tengo mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, a mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Ves, Para, pico un que que ¿qué fue? ay oh. Ya se pagó la... la mensita Nada que pero, ¡Oye, abuelo, ¿qué haces? Este uh -huh. abuelo! no uh -huh. ¿Cómo me morirme? Mi... Uh -huh. oh, está con sueño, el abuelo, ¿qué fue? ¿Qué fue, abuelo? Habla, ya está, ¿eh? ¿Se la Oh no mientas abuela, abuelo, no mientas abuelito se Ya le acabo de dar a esa otra cosa Oh no jugaba fe Eh morí, creo Nunca concha tu imagina O sea, Oh pausé, no me van a lejos, me duele Que cagare Oh la p***, yo no estoy despaseando ah No vamos a pausé a un cave, pero no se huevo No he hecho nada eh tiene en la ulti este huevón Puta que rico, soy vingoso, deténgame porra oh, tin tin, ¿qué haces tin? La madre me ahora sí, huevón oh, tín, ¿qué haces? <risa> no <risa> vas a permitir que eran Big Dota gane? Yo todavía tengo buyback, dicho, pelea hasta la arriba, oh nos han matado a todos huevón da Todavía se puede Tintin, en la cagada se ha apagado el rojo Oye, y el neneo y Toda mi gente ha baqueado <ríe> Baqueado, baqueado, baqueado jefe, jefe, jefe están pauseando, no a huevos Yo no, eh Oye, Se ha bugueado, no existo Pero ya, pero, se ha bugueado, ¿qué vamos a hacer? Se está bugueado Pausa, pero hasta el Si se ha bugueado, no dice, no se le ha bugueado Yo creo huevo. que no más ni no no iban a, no no, a respetar mi no, tema Aplota una tecla y me bota al escritorio Ah, esa guay tienes que apretar a Addy Si, tengo que apretar a y cerrar lo que tengo fuera del escritorio, puede ser un rato, weón ¡Qué cojudo! weón, que el abuelo daguió Y nos mató a todos, weón ¡Venga, ve! Papatito, no me provoques, imbécil ¡Ay, A ver nomás, vea ¡Viene el ayun, viene el ayo. ayúdame, me ayuda, viene ay Ah, mucha de eso! ¡Mario! ¡Corre, qué Ah, se me estamos bolsa ya. ¿Ala qué burro que el yo Mataría por ti. ¡A María! acá falta el súperón para que traiga sentidas ¡Voy yo! ¡Ay, señor, señor! Estamos bolsa ya. Y esa medusa, peor caos. Boyo. Ah, Catelin Boca, el carajo. Boyo. Ah, carne fresca. Boyo. Ya veo. Boyo. Muere. Ulti, ulti. Segunda. Llave. Muere. Onda, segunda. Ay, dale, carga. Una, segunda, segunda. Si lo matas, si lo matas. Guay. Llave. Llevuteo. Los dejaré en la Papilla no de Troll. Vete, neo, vete. Ya veo. Oh, lo dejaste a la medusa, veo. Ya veo. Tiene? Voy yo. Ya veo. Uy, wow. oh, ¿verdad? choquen la... la. Voy yo. no, no, no, ya no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, beca, no, cabello, no, pero... no, bro. no, de no, bro. no, no, de Oh, tengo quiteado un robuste, eh. A ver, la gusta, le ha quitado las cosas, que no sé pila que lo han dejado. No me ha dicho No madre, que tramposo un de Tingo, la Mi vida por nerd. Creo que. Creo, uy, está tengo una creo. caca Ay mierda Yo ay, creo va. que puede ser ¿sí? Yo creo ¿Tiene? No hay tiempo para descansar Panza, panza, llévate, llévate DAS DAS Uy, venden ese Glimmer de la, de la Relay, uy, para que se arme más ¿Cómo opines? De de dejen, dejen a la, a la Oh, Team se había armado muy bien, weón yo coys oh, no, te yo coys no está mal tío. otra tía qué te voy cuántas está mi cosa tímido murieron todos dice pero sabes qué? El que al rajito se tu voy y al rescate y ya está ya no regresó a la normalidad espera espera Quiero terminar a mí, te... Ya, ya te mi te, envié, te envié. Oh, vale no sacas a Mataría por ti. Puta, vas a sacar otro ¿Qué quieres? veo Voy a. No tiene link, ¿no? Si hubiera lagueado de uno, Das, Das, das, Voy yo. Ah, ya, Ah, ya, nah, ya, fue, ya, Está, hora, está ya, Vaya ahora, sí, está haciendo ahora dale ¿Qué haces rajado? Tengo un huevón tú, ¿no? ¡Para pep! gol, ¿Qué chiste fue? ¡Es un insecto para mí! Te... Vengan aquí con papi Tal ¡Ay no! Que no sí. ¡Me bajó demasiado no. ese! No tenían por qué seguir no. estaba haciendo ahora esa hueva ¡La medusa, ¡La medusa. ¡La miedosa, ¡Pelea! ¡Pelea! pelea. Sí. ¡Pum! ¡Guau! ¡Madreón! ¡O oh. oh, panzón, deja de guiarte así, ¿ah? ¿eh? colega! ¡Pancitas! ¡Y ¡Pancitas! Muérete, por favor. Ya parás con chat, mágina. No, panzerrata. Ah, te la la Lion, mata la Lion. Déjenme la Relay, déjenme la Relay. Ay, la Relay, digo. Ay, ay, ay, deténgame por favor. Mi mono de... después de tiempo con barba. El mono está oxidado hoy me. No, este mono está fino. ¿Qué? Nunca pierde. Ven, pe con madre el chucha fue. Ah, qué... qué miedoso. Ven, ven, rajón, métete acá. Parado sin polo, yo no arruga a nadie, papi. Ven, ven, ven. Ven, ven, que fue. arrugas ¿Qué? Salte, me... Arruga, mongolín, no tengo bkb ¿ah? ¿eh? tengo que Puta esa caca, oh. maten a la caca y me voy oh, oh, deja mi... Deja mi tean que voy a saltar, imbécil oh, ¿Vas a dejar a mi tean o cómo es? ¡Oh huevo tú! ¿No que tú te ves? Bien huevo! ¿no? ¡Paro sin polo, papi! ¿Qué te metes acá a bailar? ¡No, no, no, Rajoff Oh, Rojo, ¿por qué me haces eso, papi? ¿Y qué te he hecho? <risa> ¿Qué quieres esta huevada? ¿No tiene? Ah, necesito sacar más ítems sí, Necesito sacar sí, muchos sí. ítems para que me puedas ganar No señor! Ay, ¿Por señor, qué, ¿qué pensaste no? Spider-Man? ¡Peter Washington! ¡Vota mi relay! Acá está Rireo. su juego <risa> <risa> Por lo menos, pues... Eh, Ludo de su... ¡Chol! Me en tío, Ludo de su... ¡Chol! <risa> <risa> este burro, el supervisor lo ha jugoteado. Este burro, carajo. No, ese me bajó la palanca. vamos. Estoy esperando con Cantinflera. Vamos a entrar ¿no? el mismo team. mismo team. Estás peleando con cantinfler? Estoy esperando con Cantinflera para entrar. Este se queda. Parado la... sin polo, papi. Tengo para. Tengo para rato aquí. Ven nomás, ver Ay, ay, ay, se tuvieron miedo, yo joder. Ya se pagó, eh. A... Eso no era tu plan, imbécil. ¿Qué? Oye, te que falle. Dale, pepapi, entonces, dale, si estás seguro, dale. Dale nomás, dale chito entonces. La medusa ahí es muy buen, muy buen este. Esta <risa> basura, yo juego, yo joyo. lo y salir de ahí es lo que pasó Parados sin polvo a todos, papi, ¿qué fue? Eh, pimpersi, ven acá estoy, ven ven ven ven A ti, a ti, abuelo, a ti te quiero echar. Los dos, los dos juntos, papi, nada Ay, no, no, no, Rob, ¿qué haces? ¿qué haces? Aiiiiiiiiiiiiii Nooo ¡Concha tu concha tuve! Nooo, concha tu Nooo, concha concha tu mare! ¡Qué rico crítico, pues puta! Hizo se que se pagó el ayo ay no, poncha tu madre. Sí. Mm. Sin boca no hace ni pincho Bueno, no hizo porque se está jugando bien. Ay, qué mierda hace con la relay? <risa> oh burro? Deja la relay, en vez tiene muy chara. Tiene muy chara incorporado. Tiene la caga, fue qué te vas son? Yo hubiese ganado si no hubiese ido. Solo deseo suerte. suerte, weón. No sé cómo agarras, te meto, te mato a ti y de ahí viene el like. A mí que pón... me vas a matar, oh, imbécil. Yo te deseo desahog, a los dos juntos, weón. Uy, oh, te he matado, imbécil. Eso es el push, Ay, el no push es me ha matado gracias al push. No te desprecies mi ni... talento, imbécil. ¿Qué tienes? Tienes que me echar mi ulti, ¿eh? Aprendan, ¿no? Está weón. Te vuelta cuando tienes armadura infinita, creo No tiene. <risa> oh, weón. <cueva>. Mi <risa> A le dile, dile así, tienes que pelear en mi. Ahora mejor otro caso. polo. Daba, daba, daba mejor agra. ¿Kai, ¿tú crees? ¿Tú crees, señor? ¿Tú crees, señor? Yo no creo, ah. ¿eh? Le hago caso a lo que diga mi conciencia. A ver ¿cuánto me mierda esta establece. Por esta vez te voy a hacer caso ya. Por esta vez nomás. A la... el beneficio de la duda. Yo juego yo. Uy, ya salió el patito. Ya salió el patito. No sé, pero quiero sacar muy charo. No sé, boom. Sienta. ¿Qué dice el patito? Muere. Caño humano. ¡Vamos! Ah, <risa> con la medusa! ¡Eso! ¡Oye! Provócalo. Ya veo. Que ahora... No, ustedes, si es ah, que la medusa si arma, arma, arma, ustedes tienen todas las de ganar. Si sabe jugar el pata. Con solo y meter bien 6, ya, ya ganaron ustedes ya. Una medusa a la larga es un héroe muy fuerte, weón. Bueno. Acá que está medusa es <risa> Voy. Ya veo. Yebutai. Voy yo Jebutar ¿Ya? está y fresca. Muere Jebutar Los dejan Aprende, rajado, a jugar, por favor Miren, mapa, ¿dónde estoy? Oye, ¿qué haces? ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Este es mi, mi, mi mundial! Toma burro, paro sin todo lo que papi. Que nadie vio donde estaba yo. Oye, ese teton se está corriendo, está wey. Vos no, que fue, este vaca. Uy, Nadie vio donde estaba yo. Nadie ha visto porque eres un burro. Hay que ver nada. Sí. Déjame la relay, déjame la relay. No voy a perder, no voy a perder eh. todo mi esfuerzo, no te va a ir al mano con chatuares. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Uy, no quieres caer la torre qué pasó? No quieres caer la torre. Páguense, páguense, uy ¿qué? Toma ¿Qué quieres hacerte que te le vaca? Uh ¡No! ¿Por qué rompe así? ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Tenía para apagar si no se ha apagado ese imbécil, ah! Grítenlo ¡Está mal! ¡Mino ha revivido! Después de mil años ¡Atremia, mi agüita! ¡Esperen un rayito!